No! Oh. ¡Oh! ¡Jesús! Menos, menos. no ¡Vale la pena mojarse! <ríe> Sale nota del ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! niña, ¡Oh! Está Faltaría que haga un salto nomás. Dos hay. Por eso hay más gente allá mirando, viste. que vayamos más allá?